seguir un poco más para allá, el problema es que no amarré la bici, ok vamos a amarrarla y regresamos, ahora sí vamos a regreso allá, pisa se siente como si estuviera un poco hueco abajo entonces me da un poquito de miedo bueno no No, creo que allí Creo que ya alcanza a ver la orilla Vamos a estar con las arañas Que hay un buen por acá Nos lo vamos a topar con una mala Está chido, ¿no? O sea, hay güey Me un chino Aquí también o sea que está chido. Ay, güey, me estoy vendiendo mucho. Que está chido. Ah, puedes ir conociendo poco a poco un lugar. Y no sé, se va a hacer también muy, muy chido. Estar descubriéndolo solo a la brava. Lo que sí sé es que ya llegamos a la orilla. Solamente... Usamos esto y ya. Para empezar allí. Que por aquí, por aquí vamos a poner la casa. ¿no? Hay que buscar un buen lugarcito nomás. Pues por fin hemos llegado. Nos tardamos casi casi unas dos horas, pero fue porque nos entretenimos desviándonos recorriendo las instalaciones de esos pequeños edificios. Pero por fin ya estamos aquí. Neta, no hay casi nadie. A lo mucho, habremos unas 10 o 12 personas en la playa. Entonces está muy muy chido porque vamos a estar en contacto con la naturaleza sin tanto estrés, sin tanto ruido ajeno. Y pues nada, vamos a ver qué tal está el mar ahorita.